Hola, soy Alfonso Bonillo y voy a intentar explicar cómo se activan los cursos en Moodle Centro. Es algo que hay que hacer al principio de cada curso académico para que el alumnado pueda utilizarlo. Bien, en, una vez que accedemos a nuestra área personal, simplemente tendríamos que eh, acceder a esta parte que aparece, este botoncito que aparece en la parte derecha. ¿Eh? donde se despliega un menú que nos permite visualizar la opción G, creación de aulas. Bueno, hay quien lo llama curso, hay quien lo llama aula, se da igual. Desde ahí, si hemos eh, completado nuestro horario en Seneca, aparecerán los cursos y grupos a quienes les vamos a impartir clases. Estos son cursos de apoyo que podemos activar o no, si decidimos que, que vamos a utilizar uno de ellos tanto para que el alumno lo utilice como para que lo utilicemos solo nosotros, tendríamos que marcarlo y pulsar el botón Procesar que encontraréis en la parte inferior. En mi caso no aparece porque ya están procesados los cursos. ¿vale? Bueno, una vez que pulsemos eso, el curso se creará. Puede que tarde un, unos minutos, depende de, de, de los contenidos que tenga, si pesa mucho o, o tiene mucho, muchos componentes, etc. Es importante prestar atención a este cuadro. Hay que tener claro que el curso se crea oculto y que para poder hacerlo visible seguimos estos pasos. Realmente no es nada complicado. Una vez que el curso ha sido creado, volvemos a nuestra área personal. Este botón volvemos a pulsarlo y se oculta ese menú. Accedemos a cualquier curso, en este caso voy a acceder a este. Y desde aquí simplemente podemos pulsar. El botón de configuración, editar ajustes. En este caso, solo hay que cambiar la propiedad de visibilidad del curso. Eh, la primera vez estará oculta, al crearlo siempre son ocultos, le damos a mostrar y pulsamos el botón de guardar cambios. Y con eso ya tendríamos el curso totalmente visible y el alumnado podría utilizarlo. Bien, pues eso es todo. Espero que sea útil. Venga, hasta otra